Os damos la bienvenida a la jornada Industria 4.0 en Andalucía, situación actual y retos. Inaugura Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía. Sí, buenos días. Eh, muchas gracias por vuestra presencia, por vuestra atención. Quiero hacer un saludo muy cordial al consejero de Economía, Conocimiento de Empresa y Universidad, Rogelio Velasco, también a la directora eh, general de Economía Digital e Innovación, eh, Loreto del Valle, al decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental, Juan Carlos, Juan Carlos Durán, y bueno, a todos ustedes, a todos los que son ponentes, empresarios, profesionales, eh, queridos amigos que, que hoy nos acompañáis en esta jornada sobre eh, Industria 4.0 en Andalucía, situación actual y reto. Eh, quiero agradecer, por supuesto, a cada uno de vosotros que busquéis un hueco ...esta mañana para compartir este interesante seminario, esta jornada... ...que nos puede servir para conocer el diagnóstico sobre la realidad industrial... ...en Andalucía, así como eh, determinadas experiencias de, de éxito... Eh, ...de muchas eh, compañías que, que nos acompañan y que posteriormente... ...tomarán la palabra. Eh, quiero agradecer al, al consejero, a la Consejería... ...en definitiva de Economía, eh, esta iniciativa... Eh, intentar hacer un diagnóstico eh, lógicamente complejo del nivel de digitalización de nuestras empresas eh, en un momento, además, que está muy condicionado por la pandemia, por la situación tan difícil de, de crisis sanitaria vinculada con, con una difícil, compleja crisis económica y social y que busca, en ese contexto tan complejo como digo, hacer una fotografía fiel de la realidad de la industria andaluza en este campo, así como ver lo que son las fortalezas, debilidades eh, para poder actuar en consecuencia. Mis breves palabras, y voy concluyendo, se trata de que tengamos información valiosa sobre cómo poder eh, impulsar la competitividad del sector industrial en Andalucía, eh, siempre con la ayuda, con la referencia de empresas que son emblemáticas, como puede ser Cosentino, el Grupo Cosentino, Salinas Teodiel Odiel, TROPS, casi, que, que nos van a dar, como digo, a conocer en la jornada de hoy cuál es su esfuerzo empresarial ...en el impulso de la digitalización de, de sus procesos productivos... ...y con resultados, como decía anteriormente, de éxito. Yo creo que son empresas eh, que son un ejemplo a seguir... ...y entendemos que su propio compromiso nos tiene que animar... ...a otras muchas a conocer el camino, la búsqueda de soluciones digitales... ...en su parcela de la actividad, pero incluso también en sectores... ...que no necesariamente deben ser eh, industriales. Eh, para nosotros, eh, digamos, para la empresas de Andalucía se da una serie de circunstancias relevantes, y concluyo, creo que abordar las tecnologías digitales como un reto inexcusable es importantísimo, la digitalización ya estaba aquí, todos los días hablábamos de cómo prepararnos para este proceso y no quedarnos al margen de esta revolución, lo que sin duda pues tenemos claro que iba a tener grandes implicaciones en el mundo laboral y también empresarial, pero se ha planteado se ha planteado, y seguro coincidiremos todos, más con eh, la frecuencia de una reflexión, del, eh, en el mundo de la reflexión, más que de la acción. Creo que la propia digitalización era una revolución pendiente. Lo estamos viendo ahora, justo lo contrario, que como consecuencia de, de los nuevos sistemas que estamos ahora eh, poniendo en marcha a la hora de relacionarnos con la economía, con la empresa y en el ámbito profesional, el propio teletrabajo constituye ya en parte eh, esa revolución digital que estaba aún pendiente. Todos no hemos incorporado al teletrabajo, llevamos dos meses a tope con el teletrabajo y forma parte ya de la esencia de las relaciones personales, humanas, familiares y, por supuesto, eh, profesionales. Por lo tanto, tenemos un nuevo escenario de enorme dificultad, de enorme incertidumbre. Tenemos que adaptarnos todos, las empresas, las administraciones públicas, el sistema educativo, toda la sociedad en su conjunto. Y, bueno, lo que queremos, en definitiva, es eh, servir de referencia, eh, apoyar todas estas iniciativas que nos parecen muy muy aceptada. Eh, agradecer a la Consejería de Economía, a su consejero Rogelio Velasco, porque que nos intente poner luz, igual que el resto de los ponentes y de los participantes, a la situación actual y reto de la industria 4.0 en Andalucía, donde nosotros como CEA estamos perfectamente involucrados y comprometidos. Nada más, muchas gracias y que sea muy provechosa la jornada. Muchísimas gracias, Javier. Y ahora le damos paso a Rogelio Velasco, consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía. Buenos días a todos. Me agrego a las palabras de bienvenida de apertura que ha llevado a cabo Javier, Javier González de Lara, presidente de la CEA. Eh, el objetivo de mi intervención breve es la de presentar a todos vosotros eh, las conclusiones de un diagnóstico que se ha realizado sobre el grado de madurez digital en el sector industrial de las empresas en Andalucía. Apoyar, como es conocido, el, el, la digitalización de la economía ha sido y sigue siendo uno de los pilares fundamentales de este gobierno. Lamentablemente, el sector industrial no digitalizado eh, constatamos que es el que más está sufriendo los embates de esta Terrible crisis. De acuerdo con el Instituto de Estadística de Andalucía, durante el mes de marzo, la producción industrial en Andalucía se desplomó un 13% respecto del mismo mes del año anterior, una tasa interanual por tanto negativa del 13%, que va a tener un impacto mucho mayor, se va, lo vamos a constatar cuando tengamos los datos de abril, puesto que os recuerdo que el mes de marzo solo quedó afectado pues la segunda quincena, las dos últimas semanas. Esta crisis, por lo demás, ha puesto a manifiesto que la respuesta a la misma variará en función del sector industrial, del tipo de empresa, de la cualificación de los trabajadores, pero en todo caso, en todo caso el grado de digitalización de las empresas y de los sectores resulta clave para explicar las medidas que han adoptado para combatir la, la crisis estas pequeñas y medianas empresas industriales. De acuerdo con un trabajo publicado por IDC Research, acerca de los procesos de transformación digital que han tenido lugar durante la crisis, podemos concluir de una manera clara que la digitalización de la economía, el uso intensivo de todas las herramientas que Internet nos ofrece hoy en un sentido amplio, no solo se están utilizando durante el periodo de crisis, sino que existe un firme propósito de prácticamente la mitad de las empresas, el 47% en concreto de las empresas industriales, para continuar utilizando estas nuevas tecnologías después de que la pandemia sea eh, superada. Son sin duda fundamentales estas tecnologías para contribuir a recuperar la economía en un nuevo marco, en un nuevo entorno tecnológico y productivo, surgido de la convergencia de distintas tecnologías que se están desarrollando y de la aplicación de estas tecnologías al mundo real. La computación en la nube, la tecnología 5G, el machine learning, big data, inteligencia artificial, entre otras, están experimentando un extraordinario desarrollo, así como una rápida implantación. Esto conlleva a una forma nueva de organizar la producción manufacturera. O sea más eficiente, más productiva y más orientada hacia la demanda la transformación digital afecta a todos los elementos que componen la cadena de valor no solo la manera como eh, cambiando la manera como se produce y consumen los productos sino que afecta al producto y al servicio en sí mismo estamos hablando de un sector que durante los últimos años ha recuperado en Europa parte del empleo y del PIB perdido durante los años anteriores de acuerdo con Eurostat desde el año 2013 se han incrementado en 1,5 millones puestos de trabajo el empleo total del sector industrial en Europa. Y su contribución a la productividad laboral es más que notable, habiendo experimentado un crecimiento anual acumulativo desde el año 2009 hasta el 2019 del 2,7% en Europa, insisto, superior al que ha mostrado tanto Corea del Sur como Estados Unidos. La actividad industrial es fundamental para la economía europea. Permíteme que le dé algún dato. Más del 80% de las exportaciones europeas son generadas por un sector industrial que emplea a más de 36 millones de personas de manera directa. Y os recuerdo que él, eh, dependiendo del subsector industrial, eh, por cada empleo que se genera en el sector industrial en un sentido estricto, se generan entre dos y tres empleos adicionales en los sectores que se encuentran adyacentes al propio sector industrial. Eh, además, es el mayor responsable de la I más D que se genera en Europa. El 65% del gasto en I más del sector privado es justamente de, proveniente del sector industrial, del sector manufacturero. Y prácticamente el 50% de la innovación que se lleva a cabo. De acuerdo con el banco de inversión JP Morgan... Siete de las once empresas que representan en conjunto la mitad de la facturación mundial de software son empresas europeas. Empresas europeas, software me refiero especialmente al sector industrial. La industria andaluza no puede estar al margen de esta realidad que ya es global y que está muy arraigada en Europa. Andalucía es la segunda comunidad autónoma con mayor número de firmas industriales, suponen... En conjunto, para la economía española, el 10,5% del PIB industrial. Es cierto que ya muchas empresas han integrado el, la tecnología, la industria 4.0 en su negocio. Tenemos ejemplos muy destacados en la aeronáutica, en la autom automación, pero sin duda nos queda un largo camino por recorrer. En cuanto al diagnóstico que presentamos hoy y que va a detallar, pormenorizadamente, la jefa de Servicios de Formación e Innovación Tecnológica, Rocío Díaz, estas conclusiones pone de manifiesto que solo el 4% de las empresas tienen objetivos concretos, definidos y destina recursos a la, a la digitalización. Aunque muchas compañías asumen que la innovación y la transformación digital como algo muy relevante. Pero insisto, solo el 4% tiene un objetivo bien definido. Este análisis nos acerca a la realidad de un sector que cuenta con casi 26.000 empresas, representando algo más del 14% del total del sector industrial nacional. Aunque más de la mitad de los encuestados considera adecuado el nivel de competencia digital de sus empleados y el 72% ofrece formación a su plantilla, pero está mal, casi dos de cada tres afirman desconocer las metodologías más recientes para organizar la gestión y las operaciones de sus proyectos. Por este motivo, la formación de directivos y en general de empleados resulta absolutamente clave para que puedan activar todas estas nuevas formas de gestión y de operación de los proyectos. En marzo finalizó el programa dirigido a responsables de empresas industriales con el objetivo de que conozcan en profundidad las tecnologías habilitadoras así como los cambios que su aplicación supone en los procesos productivos. Ante el interés que ha despertado, ya estamos trabajando en lanzar otro más en septiembre, y es nuestra intención repetir las jornadas, el viaje hacia la industria 4.0, para sensibilizar a todas las pymes del sector, del sector industrial sobre los beneficios de este área. Las conclusiones del informe reflejan también un gran margen de mejora en cuestiones de seguridad, herramientas de gestión de clientes o CRM, así como la implantación de tecnologías avanzadas como la robótica, siempre dentro de las líneas de producción de las empresas industriales. Con el objetivo de facilitar este aprendizaje inicial, estamos ultimando una orden de ayudas en especie, dotada con 3.600.000 euros, dirigida a ofrecer asesoramiento especializado en materia de digitalización de PIB. Asimismo, a través de la agencia IDEA, ponemos a vuestra disposición incentivos para facilitar tanto la implantación de proyectos de transformación digital como para desarrollar nuevas soluciones innovadoras en la industria. En este sentido, nos alegra mucho, mucho la buena acogida que está teniendo la línea dirigida a la adopción de tecnologías y capacidades digitales, cuyo presupuesto hemos aumentado hasta los 20, 22 millones de euros. ...dentro del programa de incentivos para el desarrollo industrial... ...y la mejora de la competitividad... ...es hasta el momento... ...la línea con mayor número de proyectos aprobados... ...exactamente... ...508 proyectos aprobados... ...y una subvención de 8 millones... ...entre ambas medidas... ...la subvención de ideas y las ayudas para consultoría... ...estamos hablando de un respaldo global... ...de 26 millones de euros para... ...la transformación digital... ...la revolución tecnológica es imparable... Es esencial que entre todos hagamos un esfuerzo real por la adopción de tecnologías que mejoren la eficiencia de los procesos productivos con compañías más ágiles, flexibles y eficientes, que fabriquen productos personalizados de alta calidad, de forma más rápida, con un menor necesidad de inputs, a un precio más as asequible y, por tanto, que en conjunto sean mucho más competitivas. Andalucía, la industria andaluza, no puede perder esta oportunidad. Desde aquí, desde la Junta de Andalucía, os animo a que continuéis dando pasos para que la digitalización completa de las actividades industriales en nuestra tierra se hagan una realidad. Muchas gracias. Muchas gracias por su, por su intervención. Pasaremos ahora a conocer la situación de la transformación digital del sector industrial en Andalucía y una serie de casos de éxito que nos servirán de referencia, modelo y también de inspiración. Para conocer el estado de la industria 4.0 en nuestra región, contamos con Rocío Díaz Mariscal, jefa de servicio de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, que nos comentará las principales conclusiones del informe de diagnóstico realizado, en el que se han contado con más de 300 encuestas, entrevistas y reuniones con asociaciones empresariales, empresas tecnológicas, con soluciones para el sector y empresas de la industria. Adelante, Rocío. Eh, buenos días a todos. Eh, en primer lugar, eh, agradecerles la presencia virtual esta mañana con, con nosotros. De verdad que es una satisfacción enorme que cada vez que convocamos algo en el, con el nombre de Industria 4.0 nunca tenemos problema de, de asistencia, sino todo lo contrario. Y además de, de nivel, ¿no? con, tenemos representantes de la industria, de la tecnología, asociaciones, administraciones públicas y estáis todos aquí esta mañana con, con nosotros. Agradecer, por supuesto, a la Consejería de Economía, a la Confederación de Empresarios de Andalucía y al Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental, la, la organización y la colaboración para, para la, poder celebrar esta jornada online y que confío que, que sea de interés y provechosa para todos. ¿Vale? Eh, sin más, voy a pasar a compartir la, la presentación en la que, que, en la que me voy a basar para para exponer los resultados del, del diagnóstico de Industria 4.0 realizado en la, en la consejería. Vale, el objetivo de este diagnóstico, eh, como ya nos ha adelantado nuestro consejero Rogelio Velasco, es eh, conocer la situación real de las empresas industriales andaluzas en materia de, de transformación digital, así como el grado de implementación de tecnologías habilitadoras en la, el, de la Industria 4.0. A lo largo de la presentación os voy a exponer de una manera resumida y solo mencionando líneas generales a destacar, porque otra cosa nos llevaría toda la mañana, y además porque el diagnóstico en su completitud lo, ten, lo podéis descargar tanto desde la web de la Consejería de Economía como desde eh, nuestra página web de Andalucía es Digital. Y en líneas generales lo que vamos a ver es cómo se ha llevado a cabo el trabajo objeto del estudio, qué metodología hemos utilizado para, para hacer este diagnóstico, cuál es la situación que nos hemos encontrado de la industria 4.0 en Andalucía y, por último, las principales conclusiones de este trabajo de, de diagnóstico. En cuanto a la metodología que hemos utilizado para la realización de, del diagnóstico, se ha llevado a cabo un análisis de situación desde dos puntos de vista. Por un lado, un punto de vista cuantitativo y, por otro lado, un punto de vista cualitativo. Desde el punto de vista cuantitativo, se ha analizado el, el sector industrial andaluz para determinar cuál es su grado de digitalización, desde la perspectiva del negocio y atendiendo principalmente a las áreas del modelo de empresa digital que está definido por la consejería y se ha adaptado a las particulares del sector industrial, así como en relación al grado de implantación de las tecnologías habilitadoras en la industria 4.0. Este diagnóstico incluye información tanto de corte general sobre el conjunto de empresas industriales andaluzas como información particularizada para los subsectores con peso estratégico en Andalucía, atendiendo a criterios de peso en el PIB o de número de empresas. Desde el punto de vista cualitativo, se han identificado y analizado las principales barreras o dificultades que impiden que este conjunto de empresas aborden o avancen en el proceso de transformación digital, así como los retos y oportunidades para el desarrollo de la industria 4.0 en Andalucía. A su vez, también se ha llevado a cabo un análisis de casos de éxito a través del cual eh, podemos extraer una serie de conclusiones eh, que faciliten el despliegue de la industria 4.0 en Andalucía. Y como resultado de este análisis hace una propuesta de recomendaciones relativas a posibles acciones a llevar a cabo por la administración pública. De manera que la metodología que hemos utilizado eh, eh, ha sido, en primer lugar, adaptar el modelo de, de madurez digital a, al, sector, al sector industrial, ¿vale? Eh, eh, para ello, primeramente, lo que hemos hecho es una caracterización del sector en Andalucía. ¿vale? Según datos del INE, las empresas industriales andaluzas, los datos más significativos son, según datos del INE, que las empresas industriales andaluzas representan más del 14% del total nacional, siendo la segunda comunidad autónoma con mayor número de empresas industriales, por detrás de Cataluña. En cuanto a la tipología de actividad, la caracterización eh, más llamativa ha sido que la industria agroalimentaria representa más del 20% y la de fabricación de productos eh, metalúrgicos, salvo maquinaria y equipos, más del 18%. Hemos detectado también esta caracterización que es un sector con cierta polarización, con algunos sectores con un peso relativo bastante significativo con, frente a otros con, con, menor, con menor peso, ¿no? con poco peso. Y desde la perspectiva del tamaño de la empresa, la caracterización de la empresa industrial andaluza eh, destaca que aproximadamente el 65% tiene menos de tres empleados, siendo el 87% las que tienen menos de 10% y el 98% menos de 50%. Esta caracterización también nos ayuda a la hora de establecer eh, actuaciones dirigidas al, al sector andaluz, como veremos posteriormente, ¿no? Hecha esta caracterización, se ha adaptado el modelo de madurez digital definido por la Junta de Andalucía al sector industrial. Este modelo de madurez digital nos sirve como marco teórico de referencia a la hora de identificar aquellos elementos que deben ser tenidos en cuenta en el proceso de transformación digital de cualquier negocio. Su carácter genérico y su estructura por ejes ...remarcan su aplicabilidad transversal a cualquier tipo de empresa, independientemente de su sector o ámbito de actividad. Por lo tanto, se trata de un modelo genérico y transversal que se puede aplicar a cualquier sector empresarial y tipología de empresa. Y se encuentra agrupado en base a una serie de ejes, áreas y conceptos clave. Eh, sin embargo, eh, después de distintos análisis sectoriales, eh, hemos detectado la necesidad de adaptar este modelo a las particularidades de cada sector suponiendo esto una reflexión particular y especializada en función de la cadena de valor de cada uno de los sectores. Y gracias a dicho análisis podemos identificar conceptos clave que se vinculan a la transformación digital de cada, una, de, de cada uno de los sectores que, de, de objeto de estudio. ¿no? Si ponemos el foco en las particularidades de cada sector y concretamente en las particularidades del sector industrial, podemos identificar cómo las distintas tecnologías habilitadoras que van surgiendo alrededor del concepto de industria 4.0 tienen una influencia e impacto directo en la cadena de valor del mismo. Es por ello que, tomando como referencia este modelo de, de madurez digital, se ha realizado un análisis exhaustivo de la cadena de valor del sector, que, definiremos a, que presentaré a continuación de manera resumida, y se ha orientado dicho análisis hacia la búsqueda de aquellos elementos sobre los cuales la industria 4.0 tiene mayor incidencia. Esto nos ha permitido identificar una serie de conceptos claves con un especial protagonismo en todo el proceso de transformación digital del sector industrial. Eh, por lo tanto, por resumir un poco la, la metodología, hemos hecho, realizado primeramente una caracterización del sector. En función de esta caracterización hemos analizado la cadena de valor del sector, hemos, de, hemos definido una serie de conceptos claves que impactan en cada uno de los procesos de esta cadena de valor y hemos ampliado el modelo de referencia eh, de madurez digital que, que tenemos definido en, en la Consejería de, de Economía para eh, incluir estos conceptos, ¿vale? eh, La metodología, como ya ha, ha adelantado tanto nuestro consejero como, como Olga, ha consistido en, en tanto en parte cualitativa como cuantitativa. Hemos realizado empresas a más de 300 eh, eh, encuestas, perdón, a más de 300 empresas del sector, y desde el punto de vista cualitativo hemos realizado entrevistas y, y sesiones grupales. Algunos de los resultados del trabajo de adaptación sectorial, así a modo muy vista de pájaro y en modo resumen, tenemos que el sector industrial está formado por, por las empresas dedicadas a la industria extractiva o extractiva o, o manufacturera. ¿no? Las actividades realizadas por estas empresas, tras la, el análisis que hemos realizado de la cadena de valor del sector, la podemos estructurar en tres grandes grupos. El primero sería el de los procesos estratégicos, ¿no? que están destinados a la reflexión y orientación del, del negocio con alcance a corto, medio y largo plazo. Y abarcan desde la innovación hasta la planificación y análisis financiero, pasando por diseño de nuevos productos y planificación, y ejecución comercial y, y marketing. El, el segundo grupo lo ocuparían los procesos operativos, los cuales son necesarios para entrega de valor al, al cliente final. Y aquí incluimos desde planificación, compras y aprovisionamiento, hasta el transporte y logística inversa y, y reciclaje. Y el tercer grupo lo, lo, lo conformarían los procesos de soporte, que son los correspondientes a la gestión y al, y al apoyo al negocio y abarca desde Administración, y Finanzas y Sistemas hasta Compliance Corporativo, pasando por recursos humanos. Eh, aquí, eh, en, esta, en esta diapositiva, lo que eh, se muestra es lo que es el, el modelo de madurez digital que he dicho, eh, que he mencionado anteriormente, genérico de la Junta de, que, definir, que hemos definido desde la Junta de Andalucía, en lo que podemos ver los seis ejes estratégicos que componen la, este modelo, ¿no? Estrategia y cultura digital, experiencia de cliente, organización, comunicación y talento, productos y servicios, infraestructura y tecnología y procesos. Para cada uno de ellos hay una serie de ámbitos fundamentales, que es lo que se ve en la segunda corona, digamos, eh, con, por ejemplo, en la estrategia y cultura digital tenemos enfoque estratégico, enfoque económico, enfoque entorno, ecosistema y cultura digital. Y ahora, este modelo genérico a aplicar para cualquier sector lo ampliamos específicamente con los procesos y los eh, concretos para, para la industria 4.0, como podemos ver a la, al lado de cada uno de, de, de los ejes y de los ámbitos. ¿no? Eh, por ejemplo, en la experiencia de clientes se ha ampliado con efectividad comercial y, y visión de cliente. En el de productos y servicios se ha ampliado con procesos de innovación y simulación. Y, y así con, consecutivamente. ¿no? En cuanto a la situación que no hemos encontrado de la industria 4.0 en Andalucía, bueno, pues este análisis lo hemos hecho eh, basándonos en cada uno de los ejes del modelo de madurez digital adaptados a la, a la industria. ¿no? El primer eje al que, no, al que nos referimos eh, es el de estrategia y, y cultura digital. Todo proceso de transformación digital debe tener una naturaleza estratégica, es decir, una guía eh, que permita de una manera ordenada, impulsada desde, desde la dirección, eh, que se focalice las distintas actuaciones a realizar, de manera que éstas se puedan conseguir con éxito y reducir en la medida de lo posible los riesgos asociados. Además, eh, sabemos que toda estrategia debe estar fundamentada en una cultura organizativa, orientada a la digitalización, que interiorice y motive a sus empleados respecto a todos aquellos conceptos clave para afrontar el reto de una manera adecuada. De esta manera, este eje de estrategia y cultura digital engloba aquellos ámbitos necesarios para estudiar el grado en que la transformación digital se encuentra inmersa en la planificación estratégica de la organización, así como en la propia cultura y valores organizativo. En este sentido, los aspectos a, a destacar eh, en esta situación de la industria 4.0 en, en Andalucía desde el punto de vista cuantitativo eh, están que se reconoce la importancia de la transformación digital en el presente y futuro del sector industrial andaluz, que hay una percepción de conocimiento de las herramientas digitales que se usan generalmente en el sector y, como área de mejora, que hay pocas empresas que tienen definidos objetivos concretos y orientan recursos para abordar su transformación digital. Asimismo, eh, hay una falta, como área de mejora también, hay una falta de, de preparación para abordar procesos de innovación y hay poca incorporación de herramientas y tecnología disruptivas al proceso de, de planificación del negocio, como podemos ver aquí en la, en, en la parte derecha de la presentación. En cuanto al eje de, de experiencia de cliente, este es un aspecto que es clave a tratar en lo que a transformación digital se, se refiere. En muchos casos, es el propio cliente el que está en el centro de, de todo el proceso, puesto que son los cambios experimentados por este los que motivan e impulsan la necesidad de la transformación. No se hace, por tanto, necesario... Eh, tratar cada una de las áreas en las que la digitalización tiene influencia dentro de la orientación empresarial hacia el cliente. De esta manera, este eje de experiencia del cliente engloba aquellos ámbitos que determinan el grado en que la organización utiliza los medios y canales digitales para gestionar y desarrollar su estrategia de, de orientación al cliente, así como el aprovechamiento que hace de estos para mejorar la, la experiencia y la, y la relación con el mismo. ¿no? En este sentido... Los aspectos que destacamos son la importante presencia en Internet y redes sociales, principalmente orientada a la difusión eh, de información básica de su negocio y como área de mejora, eh, que se hace poco uso de los canales digitales para la comunicación con, con clientes. Y también en este sentido... Eh, como área de mejora, hay poco análisis y, tra y tratamiento de los datos recogidos de clientes y una debil presencia del comercio electrónico en el, eh, en el sector. En el, en el eje de organización, comunicación y talento, eh, pues sabemos que sin duda las personas son el principal activo de una organización, no son el medio a través del cual eh, conseguir cada uno de los objetivos que se plantean. Por ello, es necesario identificar las distintas necesidades del equipo organizativo dentro del proceso de transformación digital, como medio para orientarlo y capacitarlo para hacer frente al mismo de, de manera efectiva. El talento es el principal motor de la consecución efectiva del reto de la, de la digitalización. De esta forma, el eje de organización y comunicación y talento engloba aquellos ámbitos que determinan el grado de capacitación de la organización respecto a la digitalización, así como la flexibilidad de su equipo humano para adaptarse y beneficiarse de los cambios producidos en su entorno laboral. En este sentido eh, destacamos la percepción generalizada adecuado nivel de competencias digitales del personal empleado en el, en el sector y la formación que se encuentra presente en el día a día del sector aunque con un importante margen de mejoras como podemos ver en la, en la, barra de la parte de la formación ¿no? que es aproximadamente eh, la mitad y como área de mejora que no existe un conocimiento sobre metodologías de aplicación directa en en el sector. En cuanto al, al eje de productos y servicios, eh, la oferta de productos y servicios de cualquier organización es otro de los aspectos con una relación directa respecto a la digitalización. Los cambios que se producen en las necesidades de los consumidores están requiriendo que la oferta se transforme y, y que se adapte a dichas necesidades asociadas al entorno digital. Esto requiere eh, de un cambio en el planteamiento de negocio de la, de la organización, en la medida en la que éste puede verse influenciado por la digitalización y, conse consecuentemente, el conjunto de productos y servicios prestados De esta manera, eh, este eje de productos y servicios engloba aquellos ámbitos que determinan el grado en que los productos y servicios de la organización se encuentran o son susceptibles de ser digitalizados, así como los distintos medios y canales digitales. En este sentido… Destacamos la clara orientación hacia el pago por transferencia o efectivo y como área de mejora la falta de educación de los productos y servicios de la realidad digital, poco uso de medios de pago digitales y que no existe un uso significativo de herramientas y soluciones digitales para el diseño de, de productos. En cuanto al eje de infraestructura y tecnología, bueno, por, por todos he, he conocido de sobra que todo proceso de transformación digital requiere de unas infraestructuras mínimas. Es decir, de la utilización de una serie de recursos y medios tecnológicos que sean tractores de todo el proceso de transformación digital. Además, esta infraestructura debe gestionarse de una manera segura, reduciendo los riesgos asociados a, a la digitalización en cuanto a cuestiones como seguridad de datos, privacidad, etcétera. Esta infraestructura tecnológica tiene, en gran parte de los casos, un alcance transversal dentro de la organización, en la medida en la que puede influenciar sobre aspectos relacionados con clientes, procesos e incluso la propia organización, a través de herramientas y otras aplicaciones digitales que permitan conseguir eh, los retos que, que se propongan. ¿no? De esta forma, el eje de, este eje de infraestructura y tecnología determina aquellos ámbitos que recogen el conjunto de tecnologías y más recursos tangibles o intangibles que se consideren básicos a la hora de afrontar desde la organización el reto de la digitalización. En este sentido, en la situación de la industria andaluza, destacamos la, importancia de la, la importante presencia de ordenadores y móviles en el día a día de, del negocio, la conexión suficiente para las necesidades diarias del sector y la conectividad a internet nuevamente desde cualquier lugar, tanto fuera como dentro de, del espacio de, de trabajo. Y como área de mejora, que hay pocas alternativas complementarias al uso de, de antivirus en temas de seguridad. No hay una concienciación eh, suficiente acerca de la importancia de, de la seguridad en, esta en el uso de estas infraestructuras y, y tecnologías. ¿no? Y por sexto y, y último eje de los que componen el modelo de valor digital tenemos el de procesos, ¿no? Sabemos que la operativa diaria de una organización se ve directamente influenciada por la transformación digital en la medida en que los procesos que forman parte de la cadena de valor pueden verse modificados o transformados a través de la propia digitalización. Por lo tanto, es necesario determinar todas aquellas áreas operativas que pueden verse impactadas por esta digitalización, en vistas a la mejora de su capacidad de optimización y automatización. De esta forma, el eje de procesos determina cómo el ámbito que estudia el grado en que los procesos internos de la cadena de valor de la organización han sido o son susceptibles de ser transformados. En este sentido, eh, en relación a la, a la situación de la, de la, del sector industrial en Andalucía, destacamos el amplio uso de herramientas ofimáticas y de gestión contable en el día a día del sector y como área de mejora, eh, la poca implantación de la automatización en los procesos operativos más relevantes. Asimismo... Eh, también eh, hemos detectado como área de mejora la implantación de análisis de la trazabilidad de materias primas hacia productos terminados y como mejora también la orientación al mantenimiento reactivo frente al, frente al preventivo. Y, finalmente, hemos, hemos detectado también en, en este análisis eh, la, la mejora, la necesidad de mejora en la incorporación, aunque no significativa, de sistemas de, para cálculo y monitorización de niveles máximos y, y mínimos de, de stock. Desde el punto de vista cualitativo, los principales resultados, voy a pasar a subirlos rápidamente porque ya me estoy viendo de tiempo, eh, han sido oh, resultado de, de las entrevistas y las mesas de trabajo que hemos dicho inicialmente que se han realizado. ¿no? En primer lugar, eh, lo que hemos detectado es que la mayoría de las microempresas que se han entrevistado desconocen el significado de, del término de industria 4.0, aunque sí es verdad que las que han oído hablar de él lo relacionan mucho con el tema de la digitalización. Pero en cualquier caso lo identifican como un término que está muy alejado de la realidad de la pequeña empresa. Como punto fuerte, en términos de fortaleza, dentro del sector se considera es relevante el control de, de sus procesos y, y una un consciente necesidad de adaptación del sector a, a la digitalización para poder competir en el contexto nacional e internacional. Y por otro punto, por otro lado, a nivel de debilidades, destaca la baja cultura y formación digital del personal implicado en el, en el sector. Como principal barrera para la transformación, eh, lo que se percibe eh, es que hace falta una, unos niveles de inversión altos. ¿Vale? Que hay baja sensibilización y conocimiento respecto a las ventajas que estas soluciones digitales eh, pueden suponer o aportar al sector industrial y hay bajo nivel de competencias por parte de, la, de las personas que están empleadas en el, en el sector. Y en cuanto a retos de la industria, el principal es reducir la brecha que existe entre los niveles de digitalización de las grandes empresas y las piñas andaluzas. Aumentar esta concienciación sobre la importancia de la incorporación de la industria 4.0 y la necesidad de que el sector industrial tome conciencia de la necesidad de invertir a largo plazo, así como la mayor capacitación económica de la empresa andaluza. Y ya para, para terminar, como principales conclusiones del diagnóstico, o sea, hemos estudiado las distintas debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. ¿no? En cuanto a, la, a las debilidades, pues, desde, la, desde la Junta de Andalucía eh, pues, nos planteamos distintas posibles líneas de trabajo ...que se podrían impulsar, ¿no? Y entre, entre las, que, las que podríamos poner en marcha... ...de cara a corregir las debilidades... ...pues tendríamos en sensibilizar... ...sobre las oportunidades asociadas a la industria 4.0... ...fomentar la interrelación y colaboración... ...entre pequeñas empresas del sector... ...identificar y apoyar a las empresas... ...de menor valor productivo... ...en la mejora de su cadena de valor... ...apoyar en el acceso a la financiación... ...retener la fuga de talento... ...o promover la cultura innovadora, ¿no? Eh, para afrontar las amenazas que hemos detectado pues eh, la, la, las prioridades, la, las acciones podrían ir eh, para sensibilizar sobre cambios tecnológicos que impactan en el sector y las oportunidades asociadas, informar sobre el impacto de las empresas internacionales que entran eh, en el sector industrial, apoyar y capacitar a aquellos perfiles con una mayor mmm, dificultad de conversión, o desarrollar iniciativas de sensibilización sobre, sobre ciberseguridad. Eh, para mantener las fortalezas que hemos detectado pues podemos fomentar la presencia de esos sectores y empresas relevantes del sector continuar con la iniciativa eh, que ya tenemos puestas en marcha por parte de la administración pública dirigidas a la industria 4.0 y que sabemos que están funcionando y que se están demandando eh, con bastante éxito fomentar el apoyo por parte del sector TIC al sector industrial eh, sensibilizar sobre la importancia del sector industrial en términos relativos con el ámbito nacional, e impulsar el capital humano de alta capacitación que existe en Andalucía. Y por último, para explotar la, las oportunidades que hemos detectado, pues podríamos facilitar el acceso de las empresas al, del sector a las iniciativas de la administración en, en este ámbito, promover el apoyo a la internacionalización, apoyar el contacto entre capital humano de alta cualificación y empresas y apoyar el acercamiento de las empresas del sector TIC al sector industrial. Bueno, por mi parte, nada más. Si hay alguna cuestión, pues a través del chat. Y bueno, insisto en que, en que tenéis la, la, el informe completo en, en la web de la Consejería de, de Economía y en la de Andalucía Digital. Muchísimas gracias. Muchas gracias Rocío. José González, Juan Antonio Ruiz Jiménez preguntaban en el chat si íbamos a compartir la, la presentación y como bien ha comentado, pues en la web de Andalucía es digital, la hemos puesto a vuestra disposición. Ahora en el chat pondremos la URL para que podáis descargaros el informe de diagnóstico y algunas infografías, resumen y, y contenidos específicos de, del informe. Pues nada, sin duda el objetivo de este diagnóstico es determinar las necesidades y los retos a los que se afronta y enfrenta el sector con el fin de establecer pues, un plan de mejora que, que, bueno, que mejore la competitividad del sector industrial. ¿Y qué mejor que hacerlo de la mano de casos de éxito andaluces? Vamos a dar paso ahora a la mesa en la que tenemos la suerte de contar con Salinas de Lodiel, Trops, la cooperativa agrícola y ganadera San Isidro y con Sentino. Modera la mesa redonda Loreto del Valle, directora general de Economía Digital e Innovación de la Consejería de Economía, Conocimiento Empresas y Universidad. Y os animo a ir dejando preguntas en el chat para los ponentes a medida que, que vayamos avanzando, pues la moderadora podrá ir recogiendo esas preguntas y ya daremos respuestas, os daremos respuestas a, a todas las cuestiones que, que nos planteéis en la medida del tiempo que tengamos. Muchas gracias. Adelante, Loreta. Hola, muy, muy buenos días a todos y bueno, bienvenidos a esta mesa redonda sobre casos de éxito de la industria 4.0, a la que, como ha dicho Olga, bueno hemos invitado a, a cuatro representantes de empresas de distintos subsectores industriales de Andalucía que van a compartir con nosotros sus experiencias y su conocimiento también adquirido eh, bueno, pues en, en el impulso y en la puesta en marcha de proyectos de digitalización en, su, en sus industrias. Comentaba con ellos ayer, y, y creo que también lo ha mencionado el presidente de la CEA, lo importante que puede ser para, para profesionales o para empresarios que están en este momento planteándose eh, la posibilidad de embarcarse en algún proyecto de digitalización, pues lo importante que puede ser el, el conocer de primera mano esas experiencias de, de empresas o de personas que ya hayan pasado por ese, por ese proceso, y que, bueno, de alguna forma pues puedan contarle en un lenguaje muy de tú a tú, ¿no? de industrial a industrial, eh, pues cuáles han sido las dificultades que han encontrado en el camino, posibles errores que, que se hayan podido cometer y cómo se han reconducido, o yo qué sé, las, las estrategias más, más eficaces que, que, que han llevado a cabo y que les pueden ser de utilidad. Por ese motivo, bueno, pues quiero dar las gracias e ir presentando ya a, los, a las personas que, que nos acompañan hoy eh, de forma virtual en esta mesa para compartir todos esos conocimientos y experiencias. Y voy pasando a presentarlos para que vayan activando ya su, su cámara. Eh, ellos son Antonio Hueso, director general de Salinas de, de Lodiel. Eh, Buenos días. Buenos días. Como sabéis, Salinas pues, bueno, pues de los Dienes es una empresa ubicada en Huelva, eh, dedicada principalmente a la producción de sal. Tenemos también con nosotros a Enrique Colilles, que es director general de Dropsat, ubicada en Málaga, dedicada a la producción y comercialización de fruta tropical. Buenos días, Enrique. Hola, buenos días. Antonio Domene es eh, gerente de, de, de CASI, que es la, opera, la cooperativa agrícola y ganadera de San Isidro, ubicada en Almería. Y también de Almería nos acompaña, buenos Pastor, buenos días, que es director de estrategia de Cosentino, una empresa, como sabéis todos, dedicada a la producción y distribución de superficies innovadoras para el mundo del diseño y de la arquitectura. Una, muchas más gracias a los cuatro por, por prestarnos vuestro tiempo y, y todo vuestro conocimiento y eh, compartirlo con la audiencia. Eh, quiero recordarle a, a las personas que nos están escuchando que que, bueno, que yo voy a ir lanzando una serie de preguntas a, a, nuestro, a nuestros invitados, pero que si ellos a través del chat quieren también proponer alguna alguna pregunta concreta pues al finalizar dedicaremos unos, unos minutos también a atender esas preguntas. ¿vale? Y bueno voy a ir lanzando si os parece un, una pregunta y, y vamos respondiendo de forma consecutiva yo voy dando la palabra. A ver, lo primero, por supuesto, es que a todos nos gustaría conocer, eh, pues brevemente, cuáles son esas iniciativas de digitalización que habéis llevado a cabo en vuestras empresas. Y si os parece, pues empezamos por Antonio Hueso. Antonio. Perfecto. Buenos días, muchas gracias. Pues, mira, nosotros en, en nuestro caso empezamos por un ERP por el, en el año 2012, si no recuerdo mal, no estaba yo todavía en la empresa empezamos por un rp que lo que hicimos fue enfocarnos mucho en la parte de trazabilidad eso ya lo tenemos bastante conseguido y ahora hemos dado el paso realmente que va a enfocar la industria 4.0 que es toda nuestra trazabilidad que es lo más importante que tenemos ahí nosotros para, para garantizar la calidad de nuestro producto es controlar a tiempo real todos nuestros controles de calidad de manera que nosotros gracias a un programa que hemos implantado un programa mes lo hemos instalado a través de dates que es una empresa aquí de, de sevilla entonces tenemos un control donde tenemos todos los controles de calidad introducidos los puntos de control los puntos críticos de control Entonces de manera automática nos van saltando pantalla los controles que se han pasado de forma correcta y los controles que no se han pasado la razón por la que no se ha pasado o si no se ha pasado porque el operario no haya tenido algún problema en planta o cualquier tipo de razón entonces eh, con este tipo de, de controles a tiempo real hemos conseguido garantizar siempre la calidad del producto y desde el minuto cero saber qué es lo que ha pasado para fallar ahí. De manera que podemos solucionar el problema desde de, de, el minuto cero. No tenemos que esperar a tener una producción completa. Eh, muchas gracias Antonio, fantástico. Eh, pasamos a Enrique para que nos cuente el, su, sus proyectos. Enrique. Eh, hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Mira, Trops es una, una cooperativa con unos 3.000 agricultores. Entonces, claro, nosotros las tecnologías nos ayudan a dar confianza a esos 3.000 agricultores. Nosotros les pagamos a ellos por la calidad, por el sabor de la fruta que producen. Claro, 3.000 agricultores tienen muchas calidades. Entonces, ya en el año 1998 implantamos un RP, un RP para eso, para dar, por un lado, confianza al agricultor. Y por el otro da, lado, poder implantar un sistema de trazabilidad que transmitiese esa seguridad alimentaria hacia los clientes. ¿no? Esto entre el 98 y el 2000. Ya en el 2000, por ejemplo, pusimos que por vía web, por internet, el, el agricultor pudiese consultar sus calidades en tiempo real. Al mismo sistema que cualquiera como yo podía mirar el sistema de gestión. Eh, hemos ido progresando ahora en el 2020 ya, por ejemplo, eh, todos los agricultores están conectados con una app que tienen eh, su libro de campo, sus recomendaciones, qué, cuánto tienen que recolectar semanalmente, todo conectando el mercado con el campo. No tenemos papeles en el proceso productivo, tenemos eh, RFID, bueno, lecturas de todo tipo, ¿no? Iniciativas todas, imaginación todas las que podamos. Eh, y nada más, bueno, tenemos múltiples en todas en todas las áreas de la cadena de valor. Vale, estupendo, muchas gracias. Muy, muy bien resumido, y ahora hablaremos quizás de iniciativas de, de futuro. Eh, pasamos la palabra a Antonio Doménez para que nos cuente en casi cómo cuáles son esos proyectos e iniciativas que se han llevado a cabo. Bueno, lo primero agradeceros el que nos haya invitado a esta ponencia tan, tan chula y con gente tan potente como la que tenemos, ¿no? Bueno, el casi igualmente, muy parecido a Sastro, pues somos una cooperativa de 75 años de antigüedad, nos dedicamos al tomate, líder en tomate normalizado, y nosotros efectivamente el rp igualmente lo implantamos allá por el año 2000, probablemente, y ya un mucho, mucho camino recorrido en ese sentido. Procesos de innovación o de digitalización los que nos encontramos últimamente, pues de todo tipo, es decir, desde la producción, porque gestionamos 1.500 socios, hasta, la, hasta obviamente la parte de que tenga más que ver con la, con la comercialización y con el cliente. ¿no? Ahí decirte, por ejemplo, pues tema ahora de predicción de entrada de productos en los almacenes, que es muy importante para dimensionar todos los costes, todos los procesos internos del almacén, ahora mismo tenemos un layout de los almacenes donde vemos en tiempo real, por ejemplo, el coste por, por cada uno de los clientes que estamos atendiendo, Estamos abordando últimamente también un proceso de identificación de los palets en la nave, ya que eh, podemos tener en picos de producción más de mil palets en uno de los centros y parece que no, pero se nos pierden algunas veces los palets, tanto palet, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo digitalizado para saber la ubicación de cada uno de los palets en tiempo real, ¿no? Y hemos hecho últimamente una gran inversión en toda la parte que tiene que ver más con la comercialización, toda la parte de marketing digital y eso, que ha sido muy importante y nos ha venido muy bien en esta crisis en la que nos hemos aislado de los clientes porque hemos generado o hemos profundizado en la, en la confianza con el socio, que tenemos canales ya de Internet muy establecidos, pero esa, esa digitalización de todos los procesos y ese marketing digital hacia lo social de nuestros socios y hacia la parte comercial, pues nos ha estrechado mucho y nos ha venido muy bien en estos tiempos. ¿no? Y ahora estamos en proceso de digitalizar toda la parte comercial igualmente. Es decir, creo que la parte más crítica de este negocio en nuestro sector, bueno, de casi todos, ¿no? está en la parte comercial. Y es muy importante digitalizar esos procesos igualmente y en lo que ahora mismo estamos profundizando. Pues estupendo, muchísimas gracias. Y por, por último pues vamos a escuchar a, a José María Pastor de, de Consentino. Hola, buenos días. Eh, pues en Cosentino también de, pues, temas como, como el ERP, eh, ya llevamos operando con RP desde hace muchos años, eh, CRM también para la gestión de nuestra actividad comercial también más de cinco años, eh, pero más a corto plazo yo creo que lo que destacaría es que Cosentino eh, está desarrollando, está trabajando en el ámbito de la digitalización de, desde una manera integral de compañía, ¿no? Por una parte, eh, en los procesos digamos, productivos, más de industria 4.0, donde una de las últimas iniciativas que estamos abordando ahora mismo pues es el eh, desarrollo de, de toda la parte de IoT en nuestras fábricas, ¿vale? la sensorización, para poder digamos, eh, captar y explotar muchísimo mejor toda la información de nuestros procesos productivos y mejorar esa toma de decisiones. ¿no? Esta es una de las últimas iniciativas que estamos ahora mismo abordando eh, y que va a tener un impacto muy fuerte en la parte industrial. Por otro lado, eh, hace poco más de, de dos años eh, nos embarcamos también en un proyecto de transformación digital eh, enfocado a lo que es el, el, nuestro modelo de negocio comercial. ¿Vale? Eh, Cosentino es una empresa eh, digamos que, que produce y comercializa eh, pues, eh, productos eh, en el mundo de la superficie ¿Vale? Y, y nuestra ambición es de liderar este sector, ¿no? de liderar esta, esta industria y, y para ello eh, lo que estamos intentando es cambiar el enfoque de, de producto a servicio. ¿no? Y, y en esta transformación del modelo de negocio comercial lo que estamos buscando es eh, pues crear espacios digitales comunes donde podamos incorporar a todos nuestros clientes, prescriptores y, y ofrecer una serie de servicios mucho más particulares, servicios digitales, mucho más segmentado a cada uno de ellos, ¿no? lo cual te permite una serie de, de interacción y de, y de, de oferta muy muchísimo más potente. ¿no? Eh, como digo, en este llevamos un, más de dos años trabajando intensamente eh, y, y la verdad es que está siendo muy, muy interesante. Y luego también, eh, igual que la parte industrial y la parte de, de negocio, eh, también ya desde hace tiempo pues, también estamos trabajando en toda esa parte más, de, más transversal, más de procesos, como la digitalización, por ejemplo, de la, de la firma de contratos, documentos. Eh, otra de las iniciativas que hemos puesto en marcha recientemente es todo el, el, digamos, la, el proceso de incorporación de los nuevos empleados, empleados ¿no? lo el proceso de onboarding de una manera integral digital. ¿no? Con lo cual, eh, intentamos, intentamos tocar el 360 de la compañía pues, eh, desde este punto de vista digital. Bueno, pues enhorabuena a los cuatro porque verdaderamente, bueno, sois unos, unos pioneros de, de la industria 4.0 en Andalucía, por lo, que, por lo que habéis contado, pues veo que habéis tocado todo, todos esos ejes de, de, del modelo de empresa digital que comentaba Rocío, ¿no? en la parte de procesos organizativos, procesos industriales, eh, comercialización, eh, cliente, en fin, eh, enhorabuena. Y, y bueno, muchos lleváis ya mucho tiempo trabajando con lo que he visto en, en proyectos de digitalización, otros quizás estáis a por, Pero veo que cada día va, parece que es un, es un proceso ¿no? que no acaba de terminar, que vais lanzando nuevas iniciativas. Y, y, y la siguiente pregunta que os quería lanzar es eh, un poco cuál ha sido... Bueno, ¿qué es lo que os ha impulsado? ¿no? ¿Qué ha impulsado a vuestras organizaciones a tomar este camino de la, de la digitalización? ¿Qué, ¿Qué ha sido lo que os ha animado, inspirado para, para llevar a cabo esto, estos proyectos? y si os parece bueno empezamos de nuevo por, por antonio antonio hueso perfecto Pues mira en nuestro caso sobre todo fue la calidad nosotros empezamos vendiendo sal industrial en el 2009 y ya en 2011 nos metemos de lleno con la sal de alimentación entonces nos hace falta tener una trazabilidad muy muy rigurosa para poder controlar todos nuestros lotes y el producto que entregamos a los clientes y garantizar que todos los lotes que se entregan a los clientes tienen sus controles de calidad. Entonces, ahí empezamos con el ERP. Y ya el siguiente paso que hemos dado es, hemos llegado a un nivel de competencia mucho más exigente. O sea, el, el mercado ahora mismo demanda mucho más calidad y hay mucho más agentes los que competimos. Por lo cual, tenemos que mezclar ya la calidad con el rendimiento de la planta con los recursos que empleamos. Entonces, controlar esos tres factores que en nuestra producción son esenciales, nos hacía falta tener una información mucho más directa para poder cruzarla y de forma automática ver dónde tenemos los fallos. Porque si hacemos un análisis a posterior, la, la merma que tenemos en producción nos sacaría del mercado, no nos deja ser competitivo Ten en cuenta que estamos hablando de sal, que es un producto realmente muy, muy económico. Eh, los márgenes son bastante bastante apretado. Tienes que jugar mucho con el rendimiento de, de las plantas y con los recursos, tanto humanos como materias primas, que estás consumiendo sin bajar en ningún momento la calidad, porque lo tenemos ya comprobadísimo que cualquier disminución de la calidad que se genere repercute directamente en las vendas. Entonces nosotros siempre hemos ido enfocando la digitalización a garantizar la calidad de nuestro producto que es lo que nos ha permitido desde el 2009 hasta el día de hoy seguir creciendo año a año. Muy bien, muchas gracias. Y de hecho ha sacado un tema que, sobre el que después volveremos, que es el tema de, de la rentabilidad, cómo impacta la digitalización sobre, sobre la cuenta de resultados. ¿no? Eh, Enrique, eh, te pasamos la, la palabra. Pues mira, nosotros lo que nos impulsó es a generar confianza. Confianza al final, una empresa, eh, yo creo que es lo que marca la diferencia. ¿Y la confianza hacia quién? Bueno, a sus proveedores Vamos a empezar los internos, como en este caso son nuestros socios productores, agricultores. Ellos, gracias a la tecnología, pueden estar seguros que la calidad que cobran por, por su fruta, los precios, eh, son, son reales y corresponden con la fruta que ellos producen, porque también está... Esta tecnología nos permite darles indicaciones en tiempo real de cómo mejorar sus producciones, que al final es lo que quieren, tener unas producciones más rentables. El otro cliente interno son los trabajadores. Los trabajadores con la digitalización, aunque hablaremos luego de ello, en un principio pueden tener un, una reacción, un poquito de resistencia, porque esto supone no estar en la zona de confort. Constantemente están saliendo nuevas tecnologías que nos obligan a todos a ir hacia adelante. Entonces, claro, nosotros, por ejemplo, hemos implantado un sistema de valoración del personal que todos se valoran a todos a través de una app por diferentes conceptos. Y entre los conceptos no está en co solo cómo trabajan, sino su actitud, su capacidad de aprendizaje, el número de sugerencias que hacen. La, la digitalización nos genera la capacidad de tantos inputs que si conseguimos que todos los trabajadores aporten y ellos se sientan valorados, en cierta medida van a ser impulsores. Este es un elemento en el que también la organización, gracias a la digitalización, les quiere transmitir confianza y plan de carrera. Y por, y por último, y seguramente lo más importante, estoy de acuerdo con Antonio Domene, que lo más importante de las empresas al final es vender, porque si no vendes todo lo que tengas detrás no funciona, es transmitir a los clientes confianza en que el producto es bueno, les va a llegar cuando les tiene que llegar, en las condiciones que ellos han pedido y siendo muy, muy eficiente y teniendo unos costes como los mejores. Y gracias a eso la digitalización nos permite asegurarlo. Entonces, claro, yo lo baso en confianza a socios, a trabajadores y a clientes. Gracias. Perfecto, magnífica exposición y creo que ya ha generado alguna pregunta por ahí del público. <risa> Antonio, eh, nos comentas tú, por favor. Sí, yo la suerte que tengo es que como soy una cooperativa también y Enrique lo expone tan fantásticamente bien, pues hago mía sus palabras porque tenemos perfiles parecidos en ese sentido, confianza al socios. entonces voy a intentar aportar algún puntito más en nuestro caso, ¿no? Por ser algo diferente, pero básicamente eh, nuestro negocio también se basa en céntimos de euro, es decir, eh, es un negocio de un perecedero, el tomate por ejemplo el nuestro, que es muy difícil de gestionar, y que un céntimo en un impacto de 200 millones de kilos, pues imagínate lo que tiene. ¿no? Entonces, ¿la digitalización por qué se emprende? Por necesidad absoluta. Es decir, si no soy capaz, de, ahora que me lo permite la tecnología y ahora que me lo permite el tiempo, a incorporarme a esta facilidad para gestionar este tema y poder implementar cambios rápidamente en la organización, pues tengo que optimizar básicamente ese céntimo de euro que tengo para intentar satisfacer la demanda de mis productores y dar, como bien ha comentado también José María, un buen servicio, porque hoy en día y últimamente lo repito mucho, casi es más importante el servicio que el producto. En ese sentido nosotros tenemos un producto de altísima calidad, el mejor del mundo, el mejor tomate del mundo lo tiene casi, pero es tan importante servirlo de una manera adecuada que si no será imposible estar ahí, ¿no? Y para eso, para eso para para tener un cambio rápido y adaptarte rápidamente a las situaciones del mercado, es fundamental la digitalización. Como bien comenta Enrique en la parte productiva saber lo que te va a llegar, generar confianza, etcétera, pero en toda la parte del cliente exactamente igual, ¿no? Entonces, eso es lo que nos, no, nos anima y nos inspira directamente todos los días a iniciar el camino, ¿no? Luego ya hay un perfil personal, yo soy ingeniero de telecomunicaciones y soy muy friki, entonces ya se ha juntado el hambre con las ganas de comer, ¿sabes? Yo todo lo que no sean 0 y 1 pues me pongo nervioso, o sea, a mí me gusta verlo todo en un... Es decir, poder gestionar la compañía desde fuera, desde cualquier momento, tener todo controlado en ese sentido, porque vivimos al día por céntimos de euro. Pues muchísimas gracias. La verdad es que ese, yo creo que es fundamental ese liderazgo y esa motivación ¿no? por parte de, de las personas que estáis ahí tirando del carro para, para poder llevar a cabo esto, estos proyectos. Bueno, José María, te lo han dejado difícil porque ya... <risa> esto de ser el último en una mesa redonda... Cuéntanos. Pues sí, la verdad es que es muy interesante las, las intervenciones... Y mira, en el caso de Cosentino, el, el, por, qué, el por qué emprendimos el, este proceso, ¿no? esta aventura de, de digitalización, eh, pues para nosotros es muy claro, ¿no? O sea, es que está en el ADN de la compañía. No, no la digitalización en sí, sino eh, un poco, pues en el ADN está pues ese imaginar el futuro, ¿no? esa, esa voluntad de anticiparse y, y de ser agente del cambio. ¿no? Entonces, pues, pues ya desde hace tiempo que venimos trabajando, eh, y sobre todo ¿no? en el en ese. Ese ánimo de, de emprender este camino de digitalización, ese afán de, de mejora diaria ¿no? que tiene Cosentino, pues nos llevó ya hace un tiempo a, a reflexionar y ver que había una serie o existía una serie de oportunidades o puntos de mejora eh, en el cual, o los cuales abordándolos desde un punto de vista digital, pues te permitía pues, generar ventajas competitivas o otra parte muy importante que es, que es eh, gestionar o, o, o digamos... O, o operar de una manera mucho más eficiente, ¿no? o sea, como el uso de tus recursos lo haces eh, de una manera más eficiente mediante la digitalización. ¿no? Entonces, eh, yo creo que este es un poco el, el, el afán de la compañía de siempre mejorar día a día eh, y en, ese, en esa vocación de, de mejora, pues pues la digitalización salió o, o, o vino a nuestras mesas de, de una desde un punto de vista o de una manera bastante natural. Luego también yo creo que hay, hay otra parte importante, eh, porque en este proceso hay que tener muy, muy en cuenta que, que, que hay que tomarlo ¿no? y, y luego también nos damos cuenta. Hay sectores más adelantados, ¿no? los que están en contacto directo con el cliente final, eh, pues banca, automoción, como se ha, se ha explicado antes en, en, en las ponencias anteriores, pues que ya están más, a, más adelantados de otros sectores. Y eso hay que tener en cuenta también que puede suponer un riesgo. ¿no? Estamos viendo que, que compañías puramente, que nacen puramente digitales, eh, lo que era su core business, pues están intentando entrar en diferentes sectores. Con ¿no? lo cual, eso nos obliga a todas las compañías y yo diría que más especialmente en las que tienen una, una actividad industrial potente, pues a, a eso, ¿no? a, a dedicar mucho tiempo, muchos recursos en cómo podemos mejorar y, y cómo se puede ir, digamos, eh, liderando y tirando de la industria para que esas posibles amenazas o esas oportunidades pues seas capaces tú de, de, de capturarlas y de generarlas en primera instancia. Perfecto, muchísimas gracias. Interesantísimo conocer la, la visión de, de los cuatro, ¿no? que son totalmente complementarias. Y, y bueno, hemos hablado un poco de lo que impulsa, de los proyectos que habéis llevado a cabo, pero en ese proceso, ¿no? que además de tantos años, eh, me gustaría, yo creo que a nuestra audiencia también le puede interesar conocer qué dificultades habéis encontrado. O sea, si incluso si os atrevéis a, a comentar pues, algún error que se haya podido cometer, o en fin, esas barreras con las que os habéis ido encontrando en el camino, seguro que, que todos podremos sacar eh, grandes aprendizajes. Volvemos a, a Antonio. Pues mira, nosotros la, la, el principal problema que hemos tenido han sido dos, pero realmente vienen de, de lo mismo. Al final son las personas. Estamos hablando de tecnología, pero son las personas las que hacen este cambio de transformación digital. Entonces tienes que trabajar mucho sobre las personas y tienes que considerarlas siempre porque si, si te saltas el paso de las personas, la transformación digital no la vas a hacer de una forma eficaz. Entonces, nosotros tuvimos ahí un problema con al combinar nuestro rp con el programa que implantamos que se llama Messbook. book al combinar esos dos programas la solución técnica era sencilla ambos programas podían dar una solución técnica pero el problema era que uno no quería dar la solución técnica de una forma y el otro la quería recibir de otra Entonces, mientras que se pusieron de acuerdo y no pasó un tiempo y al final se trata de eso de, de coordinar personas ¿no? No era más, porque la solución técnica al final estaba ahí. Era la cuestión de elegir o la opción A o la opción B. Tenía poca historia. Y luego está el paso, dentro de la misma compañía, el, el poder formar a todo el personal. Muchas veces, cuando quiere hacer un cambio de transformación digital, o ese fue nuestro menos quizás quisimos correr más de la cuenta y no nos centramos tanto en la formación. Dimos una formación. Pero teníamos que garantizar que esa formación estaba bien implementada. No solo que la hemos dado y ya damos por hecha que se entiende. Entonces ahí tuvimos que dar un paso atrás, volver a repetir las formaciones y establecer unos puntos de control para garantizar que la formación se había implementado de forma correcta. Entonces ese fue el tema más, más delicado, el trabajar con, con las personas, la resistencia al cambio, un tema muy importante también. La gente siempre al final tendemos a, a quedarnos en nuestra zona de confort y eso nos complicó también. Pero finalmente lo, lo conseguimos. Ha sido la parte más difícil, pero lo, lo hemos conseguido al final. Enhorabuena. Enrique, cuéntanos tú a ver qué dificultades habéis encontrado. Pues parecidos a los que ha comentado Antonio. Mira, las palabra, La palabra nuevas tecnologías, bueno, son nuevas y desde hace muchísimos años hay nuevas tecnologías. ¿Qué pasa cuando algo es nuevo? Pues que existe, por un lado, desconocimiento en saber qué puede hacer. Y por otro lado, siempre hay gente que te, vende, te viene vendiendo unas maravillas que a veces son factibles y a veces no. Entonces, claro, la primera dificultad importante es elegir esos socios tecnológicos. Tanto de fuera, esas empresas en las que ponerte en manos realmente de unas tecnologías de las que esperas, tienes muchas expectativas pero realmente no sabes si realmente se van a poder implantar en tu organización y tener esas personas internamente que te ayuden a implantarlas. Porque claro, desde la dirección general, por ejemplo, eh, podemos tener una visión muy clara de cómo va, cómo ir, pero si no tenemos la capacidad técnica desde fuera y desde dentro para ir implantándolas, estamos perdidos. Claro, ahí chocamos con esa resistencia al cambio que es innata. La gente está acostumbrada a trabajar de una forma y en cuanto nos cambia la forma de trabajar, nos sentimos inseguros. Entonces, bueno, siempre se dice, hombre, antes era más fácil. Luego, cuando llevas un tiempo utilizando esas nuevas tecnologías, dices, uff, sin ellas ahora no podría vivir. Pero claro, ese paso hay que pasarlo y lucha contra las inseguridades que en un momento dado te pueden hacer temblar el negocio. no eh, Para ello, para mí la formación la formación es básica y el liderazgo desde arriba hacia abajo, en to a todos los niveles, tiene que, tiene que funcionar porque es un camino que tenemos que tomar si queremos ser mejores. ¿no? Un error, para mí no es un error implantar un sistema que está bien orientado pero que te ha fallado. Para mí el error es que cuando te vienen con una tecnología que no tiene utilidad para tu negocio, busques cómo adaptar tu negocio para que esa tecnología esté. Es decir, la tecnología es un medio, no es un fin. Y muchas veces nos equivocamos, buscamos cómo aplicar esa tecnología. No, no, tú tienes que saber cuál es tu negocio, qué quieres conseguir y, bueno, analizar con ese socio tecnológico externo y el interno, oye, si esa tecnología te puede ayudar a ser mejor, ¿no? Pero bueno, para mí el error es perder el rumbo y la tecnología nos va a hacer mejores, y nos está haciendo mejores, sin ninguna duda. Fantástico, muchísimas gracias. Antonio Doménez, cuéntanos tus dificultades, aunque me imagino que muchas serán compartidas con tus compañeros de mesa. Sí, bueno, yo creo que esto es común a cualquier empresa, ¿no? Eh, lo principal es que, primero que tienes un rechazo por parte de los usuarios, como bien han comentado anteriormente, porque al final todos los procesos de digitalización parece que auditan el trabajo de las personas que lo están realizando, ¿no? Pero efectivamente, entonces, ahí primero tienes ese choque frontal con, con, con los usuarios, ¿no? Segundo tema, eh, el problema que puedes tener o que en el momento hemos podido tener es no tener gente dedicada a la implantación o a, la, o a implantar la cultura de la digitalización, ¿no? Nosotros hace poco con CTA hemos desarrollado un departamento indudablemente, que estaba disuelto por la, por la compañía, pero que al final concentra toda la parte de I +D, específicamente en la parte de digitalización, y tiene que liderarlo gente que, como bien dice Enrique, participe en el órgano de decisión de arriba, que tenga una mentalidad digitalizadora, para que sea capaz de convencer a los usuarios de, de este tipo de cosas. Entonces los problemas vienen por la adaptación básicamente de, de, de, de los usuarios. ¿no? Y el segundo tema, eh, si has sido emprendedor, y pues, una parte de mi vida también lo fue, pues yo creo que para cometer menos errores lo más importante es emprender ligero o innovar ligero o implantar la digitalización de una manera ligera. Es decir, ir a, a, a la solución mayor, a la cojo solución como digo yo, de golpe y porrazo, es muy complicado. Generalmente cometerá errores. Es mucho mejor ir haciendo pequeñas pruebas, de acuerdo, como spin-off dentro de tu propia compañía, donde hacer procesos de adaptación, ver el comportamiento, la usabilidad, la experiencia de usuario que pueden sufrir los que lo vayan a utilizar e ir desarrollando cada, cada vez más ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, para mí es muy importante, como digo yo, innovar ligero o desarrollar ligero, es decir, poquitas cosas, poquitos errores para poder rectificar, porque va a haber que rectificar, como todas las metodologías que se ponían en el observatorio o en el diagnóstico que se ha hecho, es necesario prueba y error, como de toda la vida se han hecho las cosas, ¿no? Pues cuanto menos te equivoques, más rápidamente rectificarás. Y hoy en día los procesos cada vez son más cortos y es más necesario eso, ¿no? Fenomenal, estupendo. José María, cuéntanos cuéntanos tú. Pues eh, sí, yo creo un poco como común pues a Antonio, a Enrique, en, en consintiendo también un poco lo que, lo que hemos ido aprendiendo, ¿no? porque al final eh, en el ámbito de la digitalización todo avanza muy deprisa, y entonces, pues más que errores, yo creo que son oportunidades de mejora continuas ¿no? que, que se producen. Pero, pero coincido con ellos en que toda la parte de gestión del cambio es fundamental, vale eh, hay un, tiene, que haberse, tiene que producirse una transformación cultural y esto nunca es sencillo y, y se ha de invertir muchísimo tiempo. Hemos hablado de, de formación, pero, pero cómo acompañamos en ese, en ese proceso es, es fundamental. El, el, la formación por la formación hay que hacerla, pero, pero no va a ser suficiente, con lo cual ahí es un, es un punto que, que realmente cuesta en, en accionar ese cambio eh, y porque también lleva consigo pues, pues cambiar la manera de trabajar de las personas, ¿no? que también se ha comentado, y esa, y esa parte también es, es complicada y requiere su, su proceso. Luego también otro de los puntos que, que también en Cosentino pues, hemos visto que, que, que hemos hecho, que podríamos haber hecho mejor, es todo el tema de la adopción de la tecnología. ¿no? Por, un, por, un, por un lado la, la tecnología en sí y por otra, una vez la has implantado y la estás eh, consumiendo, utilizando... El cómo transicionas desde el modelo antiguo al, al modelo nuevo, ¿no? y, y el cómo convives en ese tiempo y cómo tienes en una misma organización diferentes maneras de trabajar y cómo llevas a, a ese modelo final, pues también es algo que, que hemos visto que, que cuesta ¿no? y, que, y que, que siempre se puede mejorar. Y, y luego también otro de los puntos que, que también nos hemos encontrado es que, bueno, yo lo he dicho antes, ¿no? el, el, el afán de Cosentino de mejorar, de, de, de anticiparse, pues esto a veces nos ha hecho que, que queramos ir demasiado deprisa, ¿no? Y esto tiene el riesgo de, de que te embarques en nuevas eh, iniciativas sin haber consolidado lo, lo, que ya, lo que ya has implementado o estás implementando, ¿no? Y entonces luego, cuando intentas hacer el diagnóstico de si te está funcionando o no está funcionando, te encuentras que tienes ya muchos frentes abiertos y, y recursos destinados a otras cosas que, que puede hacer más difícil el, el consolidar y ir mejorando ¿no? todo lo que está... Pero esto yo creo que es parte intrínseca de lo que es la digitalización, lo ¿no? Que va muy rápido, eh, el mercado fuera, el consumidor fuera, eh, también va muy rápido y esto obliga a las compañías a hacer un esfuerzo muy grande en también seguir ese ritmo, incluso mayor, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. La verdad es que habéis sacado un montón de, de ideas y de mensajes que son muy interesantes. Eh, veo que la línea quizás común de todos es las personas, ¿no? Se dice que, que la transformación digital empieza por las personas y, y todos habéis puesto de manifiesto que las personas son, juegan un papel fundamental ¿no? en, en esa transformación digital, en esos proyectos de digitalización. Desde la parte del liderazgo que tiene que tirar un poco del carro y transmitir hacia abajo hacia toda la organización, esa motivación, darle herramientas, la capacitación, eh, contarles muy bien ¿no? de, de qué va esto de la digitalización para que todos eh, compartan ese, esa visión de, de la organización. Me ha gustado también mucho, Enrique, bueno, pues ese apunte que has hecho a buscar buenos compañeros de camino, un socio tecnológico que, que verdaderamente esté alineado con, con la, la visión de negocio ¿no? de, de la empresa que la tecnología no está, no está, está a servicio de, de, de tus objetivos empresariales y no, y no al contrario, que todos queremos meter todos los conceptos de la industria 4.0, los queremos utilizar, pero no, hay que ver qué es lo que aplica y qué es lo que es muy interesante, de verdad, muchas gracias a los cuatro. Y, y bueno, un, una, una pregunta más antes de, de, de ir pasando a las preguntas de, del público. Eh, mmm, en cuanto a las ventajas, ¿no? Sí que habéis ido comentando, ¿no? Las ventajas y beneficios que ha tenido para vuestras empresas eh, estos proyectos. Eh, pero eh, quizás muchas personas a la hora de abordar esta, esta, estas, estos proyectos, estas iniciativas, se pueden plantear, esto ¿cómo, cómo impacta mi cuenta de resultados? Eh, el retorno de la inversión, eso es algo que, que se puede calcular fácilmente. O también en vuestra experiencia, no todo es eh, beneficio económico, también hay otra serie de beneficios intangibles que, que son difíciles de cuantificar, pero que también al final es algo que, que, que bueno, que, que fortalece eh, el negocio y la competitividad de vuestra, vuestras empresas. Eh, Antonio, empezamos por ti. Pues mira, en nuestro caso el impacto económico en cuanto a coste de la, de la implantación de la transformación digital... No ha sido muy grande porque hemos buscado un producto estándar. Ahora yo, yo por lo, lo que he estado viendo en el mercado, no, no tengo mucha experiencia, pero lo que estuve viendo, hay productos que son a medida y productos que son estándar. Y en nuestro caso nos no decidimos por un producto estándar porque los costes no tenían nada que ver con un producto a medida, son mucho más medidos y nos permitían afrontarlo De hecho, hay algunos que son, como que nosotros usamos, que son de pago, por mes, o sea, yo pago este mes, yo voy a utilizar este mes, lo pago si no lo voy a usar me doy de baja y ya estoy fuera, entonces es bastante flexible y te permite muy bien controlar los costes y después respecto al impacto de la cuenta de resultados nosotros con el cruce de información que hemos hecho entre calidad, rendimiento y los recursos tanto humanos como las materias primas que utilizamos, hemos sido capaces de afinar mucho más el rendimiento de las plantas y de analizar de verdad en función de parámetros externos como puede ser la temperatura o la lluvia eh, cómo podemos ajustar nuestro consumo de materias primas, como puede ser el gas, o incluso la cantidad de, de recursos humanos que necesitamos destinar a de una planta u otra, en función de cómo venga la sal. Entonces, eso nos ha permitido optimizar mucho el rendimiento y ahora estamos por niveles superiores al 80%, vamos mejorando. Entonces, eso nos ha permitido optimizar la, la, el rendimiento de las plantas, lo cual estamos haciendo más con menos. Realmente el impacto es, es considerable. Y ya digo, el, lo importante para nosotros ha sido seleccionar un producto estándar que te permita muy bien controlar los costes que haces en esa inversión. Porque cuando te metes en algo a medida, llega un momento que no puedes dar marcha atrás. Mientras que cuando estás con productos estándar, nosotros hicimos una prueba piloto, como bien comentaba Antonio de Menet, y ahí corregimos los errores primeros que tuvimos y luego en la siguiente implementación lo hemos ido desarrollando mucho mejor. También con otra parte muy importante que comentaba antes Enrique, que es un buen socio nosotros trabajamos con Dates, que es una empresa aquí de Sevilla y eso ha sido fundamental la, la cooperación que han tenido con nosotros cómo se han adaptado, cómo han ido aprendiendo con nosotros también, cómo han traído experiencia de otras empresas, con problemas que han tenido otras empresas y nos lo han planteado aquí, eso ha sido fundamental, tener un buen partner nos ha ayudado muchísimo también Estupendo, muchas gracias Enrique Bueno, eh, es muy bueno, yo soy de la opinión que hay que valorarlo todo todo, pero hay un intangible que es la competitividad que tiene una empresa. ¿no? Nosotros, por ejemplo, gracias a la digitalización no hemos ahorrado costes. Seguramente nuestro coste por producto, bueno, no, seguramente no, seguro, ahora es más alto. Yo creo que ahora podemos tener unos 3 céntimos por kilo mayor coste que el que teníamos hace 10 años, olvidándonos de la inflación. ¿eh? Pero claro, esos 3 céntimos de mayor coste nos permiten vender. Seguramente con un precio medio en 20 céntimos superior. Es decir, generamos más valor. ¿Por qué? Porque somos capaces de adaptarnos mucho mejor al mercado. Nosotros hemos pasado de tener 40 clientes en unos 14 países a tener más de 180 clientes en 25. Tenemos 1.200 calidades, solo entre mango y aguacate, 1.200 calidades y más de 300 tipos de envasado diferentes. Producimos just in time y servimos el 100% de los pedidos en un tiempo que antes era inimaginable. Podrá ser mucho poco, pero era inimaginable. Hemos acortado los plazos de entrega, con lo cual el cliente nos ve como un proveedor de cercanía, aunque estemos a 3.000 kilómetros de distancia. Entonces, claro, dices. ¿Hemos ahorrado costes? No. Nosotros somos igual, caso contrario que ha comentado Antonio. Nosotros hemos diversificado más los productos. Lo que hemos generado es muchísimo más valor añadido y un valor añadido sólido, que nos hace más competitivo. Hay que tener en cuenta que en el sector de la alimentación hay muchísimos proveedores y muy poquitos clientes, muy pocas cadenas, que al final... Nosotros somos los que producimos, pero al final el poder lo tienen ellos, que son a los, que, los que tienen a los consumidores. Entonces, en la medida que tú te hagas indispensable para ellos, con una propuesta de valor, como había dicho Domene, el mejor tomate que hay en el mundo es el nuestro. Pues yo intentamos, pretendemos que el mejor aguacate y mango sea el nuestro y que eso lo aprecie la otra parte de forma que nos hagamos insustituibles. Y eso, esa pretensión... Que siempre la vamos a tener, no sé si algún día la alcanzaremos, eh, la digitalización nos lo facilita. Fantástico, fantástico. Pues Antonio, Antonio Domene, cuéntanos. Me fastidia mucho y después de Enrique. Así que a partir de ahora pongo esta queja por escrito. Bueno, primero porque tiene toda la razón del mundo, somos un sector nuestro muy orientado históricamente al coste. Entonces, históricamente se nos concibe como la optimización del coste, la optimización del coste, la optimización del coste y efectivamente la digitalización te puede ayudar a controlarlo y a medirlo, porque ya lo comentaba antes por mi perfil, todo lo que no sean 0 y 1, creo que hoy en día no debemos de, debemos de intentar llevarlo a 0 y 1 y todo se puede medir y por supuesto, en este sentido todo lo que aporta cualquier inversión en digitalización es, es valorable, es, es tangible, ¿no? Mira, me voy a la parte de marketing, que siempre es un poco más genérico y cómo se valora ese tipo de cosas, ¿no? Hoy en día el impacto que puede, es medible perfectamente todo el impacto que, que, que se puede tener, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, la inversión que hemos hecho en marketing, en digitalización de todo la, todos los canales de comunicación nuestros, pues nos han generado, por ejemplo, ahora en la última época del, del, coronavirus, del coronavirus, el ser la segunda, la segunda marca después de Mercadona que más impacto hemos tenido en esta época, ¿no? Entonces, se puede medir absolutamente todo. Y lo que ha dicho Enrique, y me fastidia, vuelvo a tener que decirle que tiene toda la razón del mundo, es efectivamente en focalizarnos en la generación de valor. Es decir, lo que te aporta la digitalización es controlar, está muy bien controlar los costes, está muy bien optimizarlos, pero indudablemente lo que hay que hacer es, como él bien ha dicho, el generar valor para que yo pueda vender con un margen para generar una confianza en mis clientes distinta o para generar un valor añadido, por el cual, efectivamente, los atributos de los que yo me quiero hacer dueño, al final mi cliente los perciba y le genere la confianza oportuna. Estupendo. Mucha, muchas gracias, Antonio. Muy interesante. Y José María, con la estrategia 360 de, de, de Cosentino, seguro que también tiene muchísimo, muchísimo que aportar a esta pregunta. Cuéntanos, José María. Eh, sí, la verdad es es muy interesante. Mira, en beneficios yo creo que hay muchos, ¿no? Porque... Eh, una de las cosas que, que nos hemos dado cuenta es, es primero, cuando planteas una, un, una, una iniciativa dentro del ámbito digital, eh, el ponerla en marcha y el ponerla en el mercado eh, hace que, que puedas recibir feedback de, de lo que estás haciendo, si realmente es como te imaginabas, si estás aportando valor, si está costando más implementarla… O sea, Además de poder desarrollar digamos, eh, o, o generar nuevos negocios o, o implantar nuevos canales de venta, que por ejemplo nosotros lo hemos hecho con, la, con el desarrollo de, de, de un e-commerce en Cosentino a nuestros clientes, también te permite detectar nuevas oportunidades ¿no? en ese proceso y yo creo que ese es uno, uno de los beneficios eh, que viene asociado con la digitalización muy, muy importante, ¿no? el, también en ese proceso de, de, de mejora continua. Eh, luego también, eh, claro, voy a poner un ejemplo, ¿no? eh, mira una de las cosas que nosotros estamos haciendo, empiezo por la parte más de negocio y, y veréis que luego está conectado a todo, ¿no? eh, en, en, en el proyecto de transformación digital ¿no? nosotros hemos montado una plataforma digital donde eh, queremos tener ahí a, a todos nuestros prescriptores ¿no? y, y un colectivo muy importante para nosotros y que estamos eh, invirtiendo mucho en desarrollar es el, es el de los arquitectos, vale el mundo de la arquitectura. Pues los arquitectos tienen unas necesidades concretas. ¿no? Entonces, nosotros en nuestra plataforma digital pues le ofrecemos una serie de servicios digitales para facilitarle su día a día y que podamos generar un negocio y estar mucho más en contacto. Un ejemplo de lo que les ofrecemos. ¿no? Pues a, a un arquitecto le damos la oportunidad de que mediante nuestra plataforma nos pueda pedir una muestra para cotizar un proyecto, ¿vale? una muestra de un color concreto, de una superficie, eh, y nosotros tenemos el compromiso de servirla, o sea, que el arquitecto la recibe en su estudio eh, en un plazo de 48 horas en los más de 80 países donde Consentino vende sus productos. ¿no? Eh, esto es un servicio de valor, pero lo que es un servicio enfocado a generar negocio y a reforzar esa relación con un cliente nuestro, eh, lleva asociado un reto muy importante en toda la cadena de suministro. ¿no? entonces Esto nos ha obligado pues, a montar digamos, una operativa para desde nuestros headquarters, desde nuestra parque industrial de Almería, que es donde tenemos prácticamente el 90% de la producción concentrada, eh, pues el cómo podemos servir, dar ese servicio a, a un colectivo que son cuatro millón, más de 4 millones de arquitectos a nivel mundial. ¿vale? Y nuestra ambición es que con nuestros servicios digitales poder llegar a la mayoría de estos 4 millones de arquitectos. ¿no? Eso tiene un beneficio potencial enorme, enorme, pero también una complejidad de cómo articulas esos servicios y esa operativa muy, muy fuerte. ¿no? Entonces Yo creo que con este ejemplo se, se entiende muy bien el, el, cómo eh, capto un poco la necesidad de un colectivo, cómo desde un punto de vista digital lo, lo, lo intento implementar para ser más eficiente y luego toda la parte de, de suministro y cómo llego y cómo lo implemento, eso es muy importante. ¿no? Con lo cual, eh, digitalización, beneficios, negocio potencial, ser capaces de detectar mejoras continuas permanentemente, te obliga a ser más eficiente en, en todos los procesos y en los recursos que inviertes. Eh, y luego también eh, yo creo que te ayuda a mejorar próximamente tu, tu propuesta de valor. ¿no? En nuestro caso, pues ya os digo que hemos, estamos cambiando el enfoque de, de, de una compañía de productos a una compañía cada vez más de un servicio, ¿no? de, de, de servicios integrales. Y luego también hay, hay un par de cosas que, que me gustaría también destacar. es eh, eh, una es, es la comunicación. ¿no? Para mí uno de los beneficios muy importantes de la, de la digitalización es que te permite estar conectado y en comunicación permanente con tus clientes, con tus proveedores, con todos tus integrantes de la cadena de valor las 24 horas del día y eso es un beneficio, pero también, repito, es, es, un, es un reto, eh, te exige muchísimo. Como complementaba antes eh, Antonio, ¿no? en la parte de, de, de marketing, por ejemplo, digital, pues tu exposición como marca a los clientes, a los proveedores, es muy grande no y hay que tenerlo todo súper bien atado para, para no dar ningún paso en falta y responder a las expectativas. Y, y otro punto que me, que me gustaría también es que el, el beneficio de la digitalización es que te permite cambiar las maneras de trabajar. ¿no? Y yo creo que, que las metodologías ágiles, eh, la digitalización sí o sí eh, nos lleva a todas las compañías a, a, a ir en esa dirección y creo que también aporta mucho. ¿Por qué? Porque al final estamos haciendo que los equipos y las personas pues también eh, se desarrollen profesionalmente, cambien sus maneras de trabajar y dejen de hacer cosas que a lo mejor son tareas pues, más administrativas y de menos valor a poder digamos eh, pasar a desempeñar nuevas funciones que aporten pues, más valor en cuanto a negocio, en cuanto a eficiencias eh, y también les sirve a su, su desempeño profesional. Pues estupendo, fantástico. Has complementado perfectamente la respuesta de tus compañeros. Muchísimas gracias. Y la verdad es que el tiempo se pasa volando. Yo tenía aquí algunas preguntas más, pero eh, las voy a dejar un poco de lado para atender también preguntas que os han hecho desde el público que, que, que creo que sería interesante eh, plantearos, ¿vale? Para, para darle respuesta. Y si os parece, bueno, la voy a lanzar y me hacéis un gesto a ver quién, quién la quiere contestar, ¿vale? Hay un primer, una primera persona que ha, que ha preguntado si tenéis digitalizada la relación con vuestros proveedores. No sé si en algún caso... Eh, habéis hecho algún proyecto de que, que, que pueda coordinar suministros para minimizar tiempos de almacén y stocks alguno de vosotros tiene alguna algún proyecto alguna iniciativa en el ámbito de, de, los, de proveedores bueno yo he contestado Vas tú Enrique contesta tú no esta vez tú primero Antonio <risa> Me encanta, me encanta. No, muy sencillo. Nosotros, por ejemplo, tenemos un almacén de suministros para que, que dé servicio a nuestros socios. Es un almacén muy importante donde tenemos muchos proveedores. Tenemos dos proveedores, como bien dice Enrique, de nuestros socios. Y este está digitalizado desde hace mucho tiempo. Nosotros, cuando yo me vine de Madrid a, a Almería a trabajar, eh, Cajamar era el principal ISP de toda, la zona, de toda la zona sur de España precisamente por el servicio que prestaba ya digitalización a los agricultores en el año... 2000 o por ahí, ¿vale? Y, y la parte, como he comentado en el chat antes, a proveedores de almacenes suministrados, sí, nosotros hemos implantado herramientas, por supuesto, de 5S y de LINK, estamos haciéndolo y digitalizando todos los procesos para que efectivamente la compra y el, esto, el estocaje de todos esos productos esté lo más automatizada posible, es fundamental en esa parte del negocio, ¿vale? Uh -huh. Y Juan tiene mucha ganas de hablar. <risa> No, Antonio, la verdad es que iba a ir casi por. No, no, casi. Iba a decir lo mismo que has dicho tú. Los agricultores, que al final es la gran masa, el 80% de las compras o 90%, es agricultores socios, están plenamente digitalizados. Eh, cosa que podía parecer increíble. Yo aquí una anécdota. Nosotros hace tres años, eh, en el que llevé a un consejo rector, eh, en junio, decir, mira, a partir del 1 de agosto ya el papel desaparece con el agricultor, ya es 100% la APP. Y si no lo hacen por la APP, no se puede registrar la entrada de fruta. En el Consejo Rector, que al final son agricultores, decían, no sabe este dónde se va a meter. Okay. Llevábamos, como también ha dicho Antonio antes, paso a paso, llevábamos tres años educándoles poquito a poco, pequeños avances. Ese a ella fue el último, es decir, ya no lo puede registrar, pero realmente el camino estaba hecho y funcionó. El resto de proveedores, insumos y tal, realmente nosotros somos una cooperativa, estamos dentro de una cooperativa de segundo grado de suministros. En ese sentido lo tenemos, lo tenemos muy fácil, pero sí, efectivamente, te da unas grandes ventajas la digitalización hacia tus proveedores. Fenomenal. Pues mira, hay otro, otra persona que pregunta, os pide, consejo, os pide consejo en relación a la gestión del cambio. Eh, si podéis dar algún, algún pequeño consejo sobre pues, algo que hayáis hecho para, para gestionar bien este cambio e implantar una cultura más digital en vuestras organizaciones. Pues mira, yo me adelanto en este, en este punto, así es el primero. Eh, yo creo que una de las cosas, por ejemplo, en, en Cosentino, cuando, cuando he hablado antes de, de adopción de la tecnología ¿no? y, y que nos ha funcionado y, y ponemos en marcha, es, es digamos, creamos como un pequeño colectivo que les llamamos champions, que son, digamos, personas escogidas en la organización que sirven un poco pues, de, de abanderados y de impulsores del cambio. ¿no? Entonces, pues intentamos eh, seleccionar a alguna de estas personas que prácticamente cura las diferentes áreas de la compañía. Y son ellos, digamos, los que hacen de esa labor de, de evangelización y de agentes del cambio, tanto en sus pro, con sus propios compañeros del área como, como en el resto de la organización. ¿no? Entonces, yo creo que es una, una de las iniciativas que a nosotros nos ha funcionado, el, el identificar a estas personas y que dediquen parte de su tiempo a, a esta función eh, y hace que luego la adopción y ese proceso del cambio pues, sea, sea luego pues, pues más efectivo, ¿no? indudablemente eh, no, no te evita, digamos, los riesgos y las resistencias y, y el proceso que has de pasar, pero creo que es una de las de, de las iniciativas que a nosotros nos está funcionando y la, y la ponemos en práctica frecuentemente. Perfecto, muchas gracias. No sé si alguno quiere añadir algún consejo más o, o lo dejamos ahí. Bueno, pues mira, una, una última pregunta porque yo creo que vamos ya un poco pasados de tiempo. Y es que aquí eh, preguntan también eh, por la opinión que tenéis acerca de la aplicación de tecnologías inmersivas como la realidad aumentada, aplicada al uso comercial en empresas, con el fin de optimizar tiempos y costes en el proceso de ventas y sumarse a la colaboración con empresas. ¿Alguno ha utilizado o tiene previsto utilizar este tipo de tecnologías como la realidad aumentada? Bueno, yo simplemente... Nosotros no. Es decir, nosotros sí lo estábamos evaluando, eh, pero yo creo que con esto del COVID nos lo has quitado un poquito las ganas eh, desde el punto de vista de, de acercarnos al cliente o incluso en los procesos de formación de la gente que necesitamos para la manipulación del producto. ¿no? Pero sinceramente no es una tecnología que en nuestro sector ahora mismo le hayamos visto eh, una aplicación que nos vaya a dar un valor añadido todavía. Todavía, ¿vale? Seguramente en el futuro saldrán otro tipo de soluciones que no hay hoy por hoy. No. Y bueno, ya por último y cerramos, yo quisiera preguntaros también eh, bueno, si, si ahora con la crisis del COVID en la que muchas empresas se van a ver muy fuertemente afectadas por desgracia, pensáis que, que haber estado digitalizadas o tener cierto grado de digitalización ha ayudado o puede ayudar a las empresas a a, bueno, a superar esta crisis y no sé si en vuestro caso eh, tenéis algún, alguna referencia en este sentido. O sea, si a vosotros os ayudado personalmente en vuestras organizaciones o pensáis que, que, que, que es algo que no tiene, que no tiene relación indudablemente yo por ejemplo en, en nuestro caso eh, por ejemplo con toda la situación actual pues parte de, digamos de, de las reuniones que teníamos o, o de las sesiones de, de, de trabajo que teníamos con arquitectos con diseñadores con ciertos colectivos eh, en nuestras instalaciones en nuestros showrooms, en, en, en todo en las diferentes ciudades del mundo donde donde los las queríamos hacer pues hemos cambiado totalmente de hacerlo presencial a, a, digamos, a mantener las mismas sesiones de manera digital eh, con más asistencia de de, eso, de arquitectos, de diseñadores e incluso con un resultado que estamos captando digamos, más leads o más clientes potenciales eh, mediante pues, la, la utilización de, de estas sesiones o estas, estas reuniones digitales. ¿no? Con lo cual, eh, indudablemente, el, el cuanto más preparado te coja, pues, pues mejor más partido indudablemente eh, la situación actual es, es un valor añadido y es algo ya imprescindible. En nuestro caso por aportar va en la misma línea, es decir, hemos sido capaces en un sector que parecía que era imposible el teletrabajar, en un minuto y medio hemos puesto a más de la mitad de la organización fija desde el punto de vista a teletrabajar. Todas las relaciones con los clientes indudablemente se han digitalizado en ese sentido y el trabajo que habíamos hecho previamente, estar preparados para llegar a este momento, pues no ha echado una mano en hacerlo súper rápido. Entonces, ha sido una ventaja que, que una crisis como esta que nadie se imaginaba, pues indudablemente si no estabas preparado para este tema, habrás sufrido más que, que, que el que hemos estado pues con la herramienta y con la cultura necesaria para poder hacerlo de un día para otro. Y, y una cosita más, Antonio que en el sector nuestro de la alimentación, los primeros días de esta pandemia, ha sufrido una, una presión por parte del mercado muy, muy elevada. Los primeros días hemos tenido un aumento en la demanda debido al desabastecimiento. La cadena de distribución ha funcionado muy bien, pero las empresas, gracias, yo creo, en cierta medida, a la digitalización y, en una parte muy importante, el compromiso de las personas, de los agricultores y de los trabajadores, eh, ha podido responder. Nosotros hemos tenido a 33 personas trabajando, hemos pasado auditorías, aunque en estado de alarma podían estar paradas, pero nosotros nos han auditado clientes extranjeros para ver si cumplíamos las medidas de seguridad y todo, y con la digitalización, desde sus casas han podido pasar las auditorías, hemos suministrado yo que sé, creo un 20, 30% más durante la, los 10 primeros días, que igual eran los más críticos, sin fallar. Había dificultades en conseguir transportes porque todos los camiones estaban saturados, yo creo que de una forma que no habíamos visto nunca. Y, y hemos cumplido perfectamente todos los proveedores o por lo menos las empresas más innovadoras, más modernas. Yo creo que la digitalización aquí nos ha ayudado mucho a que no se nos hayan bloqueado los sistemas. Totalmente de acuerdo. Hasta llegar a tener consejos rectores para herramientas como esta, lo cual era impensable hace 60 días. Sí, efectivamente. Yo, la misma línea de lo que comentaba Enrique, a nosotros nos ha ayudado también porque, como bien decía, nosotros hemos tenido un incremento de un 25% en los 15 primeros días y hemos conseguido mantener nuestros estándares de calidad Gracias a que teníamos estas herramientas implantadas. Pues hemos podido controlar la calidad, incluso teletrabajando, a la vez que manteníamos la producción con un incremento del 25%, que desde luego que nos ha ayudado. Pues de verdad, enhorabuena a los cuatro, enhorabuena a vuestras empresas, enhorabuena a vosotros personalmente, porque vamos, está clarísimo que, que sois unos grandes defensores e impulsores de, de la digitalización. Desde luego... Yo creo que nos, nos llevamos un mensaje muy positivo ¿no? de lo que esto puede aportar a, a los negocios y específicamente al sector industrial. Y, y muchísimas gracias porque de verdad nos lo habéis explicado estupendamente con un lenguaje, vamos, eh, hemos aprendido un montón, ha sido muy interesante y, y verdad, muchísimas gracias por, por vuestro tiempo. Muchas gracias. Vamos a pasarle ya la, la palabra a, a Olga para que retome. Muchas gracias. Gracias, Loreto. Pues la verdad que sí, que sin duda han sido muy relevantes las expresiones que nos han trasladado Antonio Hueso, de Salinas de Odiel, Enrique Colilles de Drops, Antonio Doménez, de Casi, y José María Pastor, de, de Cosentino. ¿no? Sin duda en vuestras exposiciones se nota el liderazgo y la pasión por el negocio y, bueno, al final, como la tecnología es un medio para, para la eficiencia y para la competitividad. ¿no? Habéis comentado que, que esto va más allá de la tecnología, ¿no? que esto pasa por la estrategia, por el negocio, por los socios, por las personas… Y bueno, para finalizar la, la jornada vamos a pasar a la parte de conclusiones que nos, acompa nos acompaña Juan Carlos Durán, que es el decano de Colegio de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental y nos va a trasladar un poco cuáles han sido las principales conclusiones de, de la mañana de hoy. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenos días. Eh, espero que, que me escuchéis bien, ¿verdad? Eh, en primer lugar, eh, Efectuoso saludo, saludo, como no podía ser de otra forma, consejero, al presidente de la CEA, a los distintos panelistas que también nos habéis ilustrado, a Loreto, a Rocío y, y demás organizadores eh, que han participado. Las conclusiones del, del informe eran muy clarificadoras en ese sentido. Yo creo que resaltaría dos de ellas. La primera la diferencia que hemos visto entre intenciones de la empresa y la realidad. Es decir, que hay un conocimiento de que se debe digitalizar las empresas, reconocido por más del 80 o 90% y, sin embargo, menos del 10% ha empezado a abordar este problema o esta oportunidad. Luego también, como conclusión importante, es la diferencia entre pequeñas y grandes empresas de eso os hablaré luego el tamaño ha sido fundamental esencial en cuanto eso para mí digamos las conclusiones más más importantes porque el, el informe está muy bien eh, muy bien hecho muy bien resumido muy bien concluido eh, en lo que respecta a los cuatro casos de éxito la verdad es que ha sido un éxito valga la redundancia ...haber contado con vosotros cuatro... ...yo os doy las gracias... ...a los dos Antonio... ...Enrique, José María... ...porque realmente... ...con vuestra experiencia... ...nos habéis mostrado... ...nos habéis iluminado... ...lo que tiene que ser el futuro... ...esto que entendemos nosotros... ...que no puede ser... ...no puede ser una opción... ...sino una, una obligación... ...en ese sentido, de verdad... Mucho más clarificador que bastantes jornadas, bastantes cursos teóricos, nada como ver la experiencia de quien ha hecho y está haciendo transformación digital en sus empresas. Eh, me queda ya por concluir, hablar un poco de cuál es nuestro papel ahora mismo en, en, como colegio, como institución, en, en la... Eh, digitalización, en lo que tiene que ver con la transformación digital. Veréis, yo quiero partir de una, de una base de, de lo que es una afirmación yo creo que es rotunda, que de los 200 y pico que estamos ahora mismo asistentes, eh, lo tendremos claro, y es que sin industria no hay futuro. Y diréis, ya, ya, ya, sí, eso lo pensaréis vosotros. Yo hace cuatro meses, hablando con un alcalde de municipio costero, me lo discutía. Seguro que se estará pensando lo que habló en su día, después de este cataclismo que estamos viviendo, donde la industria ha sido la base para que esto no fuera peor, porque lo que ahora mismo es una crisis sanitaria, lo estabais comentando antes las empresas alimentarias, habría sido, si no hubiera funcionado esta industria, habría sido un problema de hambruna. Después de sesenta y tantos días sin que estas empresas funcionaran a pleno rendimiento, estaríamos con un problema. Por eso, por eso la industria es esencial. Por eso la industria agroalimentaria en particular es motor de progreso. Y hablando un poco de, de cuál es nuestro, nuestro reto de, de futuro, es, eh, ahora mismo como, como colegio tenemos claro que tenemos que debemos colaborar en lo que es la reindustrialización de Andalucía. Esa reindustrialización tiene varios pilares y uno de ellos es la transformación digital, la digitalización, sencillamente porque hace a nuestras empresas más competitivas, más eficientes y eso les va a permitir primero sobrevivir y luego crecer, y en un entorno con empresas fuertes, otras vendrán de fuera. Pero lo esencial es que las de aquí sobrevivan y crezcan. Como, como ejemplo de lo que es nuestro compromiso con esta eh, digitalización, de esta transformación digital, nosotros en estos últimos, últimos dos años, por un lado, hemos sido... Oficina de transformación digital para la empresa pequeña y mediana manufacturera, industrial manufacturera. Durante este tiempo hemos hecho multitud de jornadas, hemos resuelto bastantes eh, dudas y propuestas de estas pequeñas y medianas empresas. Eh, creo que hemos sido capaces de trasladar, que es esencial, que como repito, como he dicho antes, que no puede ser una opción es una obligación el tender a esta digitalización hemos creo trasladado que desde el simple diseño la producción hasta el marketing es esencial que se vaya digitalizando y gracias a eso a todas estas jornadas a esta donde hemos mostrado todas esas tecnologías uh, facilitadoras algo más algo más de lo que teníamos parece que vamos a tener en el futuro. Eso como primer punto de, de nuestros retos y de, nuestra, de nuestro trabajo como, como colegio. Y finalmente, otro dentro de esa digitalización, y es el siguiente. Nosotros hemos puesto en marcha una herramienta digital muy potente, herramienta digital de búsqueda de espacios productivos. Que me diréis, ¿eso qué es? Pues sencillamente... Intentar mediante medios informáticos de que un usuario sea capaz de encontrar en cualquier punto de Andalucía una ubicación para una industria con los requerimientos que se puede tener de fuerza eléctrica, de gas, de comunicaciones, de telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Es un proceso, es un, una herramienta muy ambiciosa, es una herramienta en la que estamos intentando colaborar con la administración, con los problemas típicos de, de engarce, pero yo creo que finalmente seremos capaces de tener esa herramienta que facilitará, ya os digo, a los de aquí y a los de fuera, poder localizar fácilmente una ubicación. Eso hoy día es un problema tremendo y lo que nos dedicamos a la consultoría lo sabemos, hasta el punto de que en ocasiones nos es más fácil recurrir fuera que aquí, lo cual es una lástima. Después, de además de localizar, no os lo perdáis, más casi 200 millones de metros cuadrados en más de 400 polígonos. Eso está a disposición. Esa es nuestra aportación al cambio digital, a, a la digitalización. No me queda más que agradeceros al CEA, a la consejería, a todas las personas que han intervenido, a los panelistas, a los organizadores... Pues vuestra atención y lo único que espero es que esto sirva para reindustrializar Andalucía, ser más potente en un sector básico de nuestra economía. Nada más, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias Juan Carlos y, y nada, daros las gracias a todos por vuestra participación y por la asistencia. Espero que la jornada, ya, la jornada haya sido de vuestro interés. Y bueno, os animo a descargaros el informe de diagnóstico de Industria 4.0 en Andalucía, en la web que hemos comentado en el chat, que es www.empresa.andalucíaesdigital.es barra diagnóstico-industria-4.0. No, 4.0, perdón. Muchísimas gracias por su participación.